El proyecto consiste en entregar computadoras en propiedad a todos los niños de educación primaria de primero a sexto. Son 350.000 estudiantes con crecimientos anuales por nuevos ingresos de 40.000. Pero al mismo tiempo eh, tenemos asociado al proyecto Un nuevo futuro, un programa 1 a 5 en centros comunitarios en todos y cada uno de los 72 municipios del estado en donde nos concentramos en el entrenamiento y en la modificación del entorno del chico. Empezamos a trabajar en la conceptualización el año pasado y eh, en el entrenamiento en las tecnologías a los profesores, dados que ellos ya tienen un entrenamiento pedagógico en aprendizaje basado en problemas, en aprendizaje en proyectos y en aprendizaje colaborativo y básicamente lo que hicimos fue enlazar esas estrategias a la tecnología el año pasado y este año empezamos a hacer la entrega en los Centros Comunitarios de Aprendizaje, el entrenamiento a promotores y posteriormente la entrega a las escuelas. El rol del docente eh, en el caso de Sonora eh, pasó de ser un facilitador del aprendizaje, que ya había tenido ellos ese cambio, pasó a ser al mismo tiempo también un facilitador de la utilización de la tecnología. Hay mucha co-creación entre los estudiantes, lo conciben como algo, algo normal. Eh, curiosamente cuando hacían los deberes en papel lo consideraban como una copia, como un plagio, eh, buscaban la manera de no compartir las cosas y ahora con la computadora ha resultado un proceso natural el estar compartiendo lo que cada uno va encontrando con otros. Pasa por la sustentabilidad, eh, pero una sustentabilidad integral en términos financieros para poder mantener la entrega del equipo, la operación de, de, de las personas, la capacitación continua de los docentes, etc. Pasa también por una sustentabilidad operativa que permita que las cosas que estamos haciendo ahorita se puedan mantener haciendo eh, con resultados cada vez mejor durante un tiempo. Pero lo más importante pasa por la sustentabilidad de las comunidades que puedan las comunidades poder recibir a las nuevas generaciones eh, con una capacidad para poderles dar empleo, para poderles dar los satisfactores pues, de alimento, de ocio, de información que, que estos chicos van a requerir. Eh, se dice fácil y parece que falta mucho, pero dentro de 10, 12 años estos chicos estarán eh, pues ya formando parte de una sociedad fuera de la escuela y eso significa un reto para la comunidad.